Lectores, bienvenidos una vez más a este que le han llamado un lectero nocturno, oigan yo miren. Renací de la muerte. <risa> ya estamos de regreso en este mundo digital, en este espacio lleno de píxeles. Y bueno, como ya lo vieron en el título del video, y si siguen las redes de Un Lector Nocturno, especialmente Instagram, ya sabrán que el día de hoy inicio con un círculo de lectura de HP Lovecraft. Esto que tengo yo aquí al ladito son todas las obras que yo tengo de este señor, y pues me gustaría hablar de eso. El círculo de lectura, la realidad es que al principio surgió como un reto personal. Yo les he comentado que HP es mi escritor favorito de terror. Sin embargo, a este punto no he leído su obra completa y quiero proponerme eso. Y bueno... Dije yo en determinado momento que padre que voy a hacer esto, pero a lo mejor también está padre si otras personas se quieren sumar ¿no? a esta actividad. Por eso fue que nació la tribu Lovecraft, que es el nombre de este círculo de lectura. En la parte de abajo les voy a dejar el enlace al servidor de Discord por si quieren sumarse ¿no? a ese círculo de lectura y todos juntos experimentar lo que ha escrito este señor. Pero bueno, el día de hoy quiero pues comentarles esto. Va a ser como un pequeño repaso de mi historia con HP al mismo tiempo tiempo mostrándoles pues los libros que yo tengo, no lo llamaría yo mi colección porque considero que una persona que colecciona hace un paso más allá al momento de cuidar sus libros, o sea no solo los cuida, sino que pone empeño en cuidar su colección y yo la verdad es que no, ustedes pueden ver aquí que todos mis libros están manchados, están sucios tienen hojas dobladas, están anotados así que en lugar de colección lo llamaría como mi recopilación de hojas de papel de HP Lovecraft, así que eso es lo que voy a ir mostrándoles, los acomodé del primero que conseguí a lo último que he conseguido Si mi memoria no me falla Vamos a iniciar con este bonito libro de editorial tomo de autores selectos. Eh, yo sé que mucha gente tiene pedo con editorial tomo. De hecho, con la mayoría de las editoriales que tengo aquí. Pero yo voy a ser muy sincero. Si no fuera por tomo, no me hubiera adentrado a los que actualmente considero mis autores favoritos, que son HP Lovecraft y Germán Hess. Por eso le tengo un cariño muy especial a... De hecho, a estos dos primeros libros que les voy a enseñar. Pero bueno, eh, esos son algunos de sus relatos más representativos. De aquí el primero que yo Leí fue el caso de Charles Dexter Ward, por allá del 2013 2014, fue la primera obra que yo leí de este señor que ven aquí honestamente no la disfruté tanto porque hay muchas descripciones de lugares geográficos, ¿no? de donde se desarrolla la historia, yo soy muy malo para eso y por eso no la disfruté por completo, sin embargo hubo algo ahí que me llamó la atención y por eso continué a lo largo de los años ya para 2016 yo sabía que me gustaba la obra de este tipo y decidí que iba a ser el autor al que yo le iba a dedicar más tiempo en mis ratos libres, tengo varios. Por ahí está HP. Está Stephen King y está Neil Gaiman Esos son los tres autores a los que más tiempo Les he dedicado no solamente a su obra Sino a investigar sobre ellos Como personas, como autores Pero sin duda alguna HP encabeza la lista Entonces, Este fue el primer libro que yo me conseguí De H.P. Lovecraft El segundo que es este De EMU Editores Mexicanos Unidos H.P. Lovecraft Los mejores cuentos breves Yo creo que ese es un excelente libro Con una recopilación interesante de las historias de HP porque viene de todo un poco para los que no estén un poquito familiarizados la gente divide la obra de Lovecraft en diferentes ciclos dos principalmente, el ciclo onírico y el ciclo de los mitos y este creo que tiene una recopilación de ambos ciclos bastante interesante así que cuando terminas de leerlo te das una idea general de lo que te podrías llegar a encontrar hay algunas recopilaciones que solamente se centran en el ciclo onírico otras solamente en el ciclo de los mitos, pero esta tiene una combinación interesante de, de ambos ciclos. No tiene sus obras principales, así que sí son relatos un poquito... Pues no diría menos conocidos, pero pues no son las principales. Los siguientes podríamos catalogarlo como la sección de Mirlo, que aún sigue siendo de Editores mexicanos Unidos, pero pues es, es su propio sello. De Mirlo lo primero que yo conseguí fue este, que se llama La llamada de Cthulhu, relatos y poemas del espacio sideral. Es un libro ilustrado bastante bonito. Aquí viene... La llamada de Catulo, viene también Dagón y la selección de los hongos de Yugoth Que son los poemas que escribió HP A mí la verdad es que la poesía no me gusta mucho Pero lo conseguí principalmente por las ilustraciones de la llamada de Catulo y Dagón Que son, bueno, Dagón es probablemente mi relato favorito de HP Lovecraft Así que tenerlo ilustrado, pues la verdad es que lo agradecí bastante Un punto importante de Mirlo, que para mí fue importante Es que tiene ediciones bastante baratas Este libro creo que me costó como $150 pesos, no sé si estaba en oferta no sé si era promoción, no lo sé, pero compré este junto con otro que tienen de Edgar Allan Poe, entonces por ambos gasté como 350 pesos y para una persona que no tenía en su momento mucho, pero para libros, tanto Editorial Tomo como Emo, son editoriales que me ayudaron mucho a poder tener acceso a la obra de H.P. Lovecraft, en especial cuando yo ya había decidido que este era un autor al que me gustaría conocer un poco más, entonces me conseguí, este fue el primero que tuve de Mirlo, después me conseguí este otro que se llama En la noche de los tiempos y otros relatos que tiene una selección un poco más amplia de los relatos de Lovecraft el siguiente es este, también de Mirlo, que se llama Relatos a dos manos textos en colaboración Lovecraft era un escritor al que le costaba conseguir un trabajo estable así que en determinado momento se dedicó a escribir para otras personas y esos son algunos, en este no viene la mayoría, pero vienen algunos textos en colaboración Después, seguimos todavía con Mirlo, me conseguí el signo de Cthulhu, relatos de horror cósmico, este sí viene más enfocado, como dice su nombre, al horror cósmico, a Cthulhu, a todo el ciclo de los mitos, esos ya los voy a dejar acá atrás porque vienen los más gruesos. Después de Mirlo, en, en su momento, pues sacó lo que viene siendo la narrativa completa. Y ahorita que lo pienso, si yo hubiera visto primero estos libros, probablemente no hubiera comprado ni el Ilustrado, ni los otros dos morados y rojos y el chico que les mostré porque estos son libros pues más gruesos que tiene la narrativa completa de HP Lovecraft y este es un ejemplo de que les comentaba que los dividen en los siglos no ese es el tomo 1 no ese es el tomo 2 me equivoqué en el acomodo el tomo 2 que tiene el ciclo mítico aquí está la narrativa completa volumen 1 que es el ciclo nírico visiones de horror y de muerte técnicamente aquí viene toda la obra la narrativa completa de HP Lovecraft en estos dos volúmenes ¿no es? ya checando el índice podemos ver que existen todos los relatos que escribió Lovecraft junto con los relatos en colaboración, entonces todo lo que tengo en los otros libros de Mirlo viene ya aquí incluido, excepto sus poemas pero dentro de lo que cabe en estos dos tomos podemos encontrar toda la ficción, toda la narrativa que escribió Lovecraft, en el índice hay dos escritos que no vienen, del que me acuerdo porque es una de mis obras favoritas es La tumba La tumba no viene aquí, ninguno de los dos lo cual sí me hace muy extraño, pero en sí está como el 98% de todo lo que escribió Lovecraft en estos dos tomos de editorial Mirlo. Y eso sí es lo último que tengo de Mirlo y lo último que tengo en español. Ahora voy a mover esto para pasar a los libros que quedan acá atrás. Y bueno, ahora aquí tenemos ya nada más Un tres libritos, mis ediciones En inglés, una vez que conseguí Todo en español, técnicamente dije Vamos a experimentar HP En su idioma original, y es Como he comenzado a adquirir estas Ediciones, que bueno, hace tiempo Que ya dejé de comprar cosas de HP Porque ya no lo consideraba necesario Pero bueno, les quiero mostrar estos Este para mí es mi libro favorito de todos Los que tengo, se llama HP Lovecraft Tales of Horror, la edición Es hermosa, es como pueden ver es como que brillante y es de ese material que asimila como cuero, los bordecitos son dorados y en sí toda la edición es, es bastante bonita, los relatos que vienen aquí son centrados en el ciclo de los mitos así que es lo que se puede encontrar en esta edición y me puso muy feliz cuando pude conseguirla así que este es el primer libro que conseguí en inglés, el siguiente que bueno de hecho, no, si sí están así bien acomodados estas son por decirlo de alguna forma las joyas de la recolección que yo tengo de HP Lovecraft el primero que conseguí es este. Este The New Annotated HP Lovecraft Villon Arkham, que es una edición anotada por el señor Leslie S. Klinger. Este libro es hermoso. Su portada es hermosa. Su contenido es hermoso. Como es una edición anotada, pues es de esos en los que. Déjenme ver si puedo abrirlo. El relato viene en las columnas del centro y en los bordes, que aquí solo hay una anotación pequeñita, están las anotaciones en rojo. Y esto está lleno de ilustraciones, tiene mapas, tiene portadas de donde fueron publicados originalmente los relatos de Lovecraft, etcétera, etcétera, etcétera. Es de verdad un libro fantástico. Y este fue el primero que me conseguí. El segundo fue este, The New Annotated, H.P. Lovecraft, igual de Leslie S. Klinger. este tiene una introducción de Alan Moore originalmente primero se publicó este y después este pero yo los conseguí al revés Como ese lo conseguí En el año en el que se publicó Por eso me salí en todos lados Y me confundí El punto es que ya tengo los dos Y este es igual Es anotado Tiene muchas ilustraciones Tiene mucha información La verdad es que a este punto No he leído a Lovecraft en inglés Como a mí me gustaría ¿Verdad? Pero pues aquí los tengo Y se si ha utilizado en sus libros De hecho En Discord ya debe estar disponible Un archivo que hice Para poder delimitar Cuál era el orden No de los relatos Y para hacer ese orden cronológico, pues utilicé información que viene en estos dos libros, junto con el índice de las ediciones de Mirlo y el índice de las ediciones de Valdemar. Yo no tengo los de Valdemar, pero hay fotos en internet de su índice. Así que utilizando toda esa información de estas ediciones, junto con una página de internet, que es como un archivo de mucha información de HP Lovecraft, eh, pues se hizo no esa lista del orden cronológico de cómo los fue escribiendo el señor... HP Lovecraft. Y pues sí, Nocturnos, eso es todo lo que yo tengo de el señor HP. Hay algunas otras ediciones que me gustaría tener, por supuesto que sí, pero ahorita más que empezar a conseguir más de sus compilaciones, lo que me gustaría hacer es comenzar a conseguir otras cosas de HP Lovecraft. En mi mente me encantaría poder conseguir unas ediciones que hay con sus cartas, porque ese tipo manda muchísimas cartas. Y hay unos libros que recopila toda la mensajería que se estuvo mandando con, con sus amigos así que está está en mis sueños no otras cosas son biografías como la biografía que hizo eh, este yoshi de hp lovecraft i am providence que está dividido en dos volúmenes hasta ahorita he leído solamente dos biografías una que les voy a estar dejando imágenes esta fue la que ya leí y la segunda es la que estoy leyendo actualmente esta que está abajo es de un escritor Español, creo, creo que sí es de España Y me está gustando porque en realidad parece un resumen bastante digerible De la biografía que escribió Esti Yoshi De hecho, Yoshi escribió una introducción para este libro Que está publicado originalmente en español Así que lo estoy disfrutando bastante La de Esti Yoshi comencé a leerla Pero es un estudio bastante formal, bastante hasta académico De la vida de HP Lovecraft Así que es bastante pesado para mí leerlo Por eso estoy disfrutando esta pues, versión más digerible, así es por lo menos como yo como yo estoy sintiendo El Caminante de Providence creo que se llama esta biografía en español así que es lo que me gustaría empezar a conseguir ahora, otras cosas que no sean la ficción de Lovecraft, tal vez algún libro con sus ensayos un sueño también es tener las ediciones de Valdemar, pero pero son caras son difíciles de conseguir más o menos, si no conoces bien cuestiones de distribución España-México se complica un poco, pero anda, andamos en eso lo vuelvo a repetir, HP es mi escritor, no solamente favorito, sino el que yo he decidido personalmente en mi vida como misión de existencia, dedicarle tiempo para conocerlo y para estudiarlo, porque mi fascinación por el señor va más allá de la ficción que escribió y lectores creo que por ahora sería todo yo los dejo, les vuelvo a repetir, espero que estén pasando un Halloween fantástico, si les interesaría formar parte de, del círculo de lectura de HP Lovecraft abajo va a estar el enlace para que se puedan integrar a Discord y ahí esta semana empezar a, a platicar, ¿no? Más o menos cómo nos va apareciendo cada uno de los relatos. El primer relato que se va a leer se llama La botellita de cristal. Fue, bueno, es el primer relato completo del que se tiene registro que escribió HP Lovecraft. Tenía como menos de 10 años cuando lo escribió, así que es el primero con el que se va a estar comenzando y eso es todo. Quería compartirles mi, pues, obsesión que tengo con HP Lovecraft hasta este punto, pero bueno, ya los dejo. Una vez más, espero que tengan un horripilante Halloween y ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.